Hola, soy Prestola Rd Y este es un mensaje para ti Hater <risa> Met, met, met, met Métase su opinión por el culo Métase su opinión por el culo Métase su opinión por el culo Abra la piel y empuje la luz Escríbala en un papel Luego envuélvela y ya se la puede meter Métase su opinión por el culo Métase su opinión por el culo Métase su opinión por el culo Abra la piel y empuje la luz